Feria Mayorista 2019, qué honor es saber que más de mil personas durante estos días nos visitan. También sabiendo de los precios baratos que tenemos y en este módulo juvenil estamos acompañados de gente importante, así como estoy con mi querida Maciel. Gracias Oliver y así mismo es como tú expresas, estos días une, mueve, cientos y cientos de franco macorizanos y nordestanos que vienen a apoyar esta Expoferia del Comercio Mayorista 2019, 25 años de productos, 25 años de calidad. Y en este momento, hablando de productos y hablando de calidad, voy a conversar con uno de los ejecutivos de una empresa que ya está consolidada en la República Dominicana durante 30 años, dando productos, dando calidad. Estoy hablando específicamente de los productos de Constanza Agroindustrial. Y me encuentro en compañía de uno de sus ejecutivos y que están aquí en esta feria, el señor Fran Suárez. Bienvenido, ¿cómo está usted? Muchas gracias, muchas gracias por el tiempo. Gracias, Oliver Maciel. Muy contentos, muy animados con los 25 aniversarios del... del del grupo de mayoristas de San Francisco Y esperando que de verdad esto sea el éxito Que estamos viendo que tiene hasta el momento ¿eh? Totalmente, 30 años, se escucha muy fácil Pero para ustedes que han vivido Con la República Dominicana Todo este eh, desarrollo de los productos Cuéntame sobre el ajo El ajo es el producto insignia Que ya estábamos hablando de unos camaroncitos al ajillo verdad Maciel? Oye, hablábamos detrás de cámara <risas> Y el señor Fran ya es chef Porque él me dio una receta rápida Que la voy Mantequilla, a compartir ajo Mantequilla, Constanza. ajo y después tirar los camarones. a los camarones. Cuénteme de eso, usted ha aprendido de todo. En es el, así, es así, es así. Definitivamente que es una pasión cuando tú tienes un producto de calidad y una punta de lanza como es el ajo en pasta, ¿no? Nosotros fuimos innovadores en este segmento, en esta área y por eso nuestro liderazgo hoy en día. Eso te iba a preguntar, ¿por qué el producto, teniendo tantos productos que aquí tenemos en la mesa, ¿por qué el ajo es... Ese producto que ha, que ha catapultado la empresa, ¿qué hay en el, una receta casera, un truquito por ahí? ¿Qué es lo que tiene el ajo? Bueno, un poco más de catapultar es precisamente lanzar, no llevar hacia adelante eh, lo que es la innovación. Lo que pasa es que el ajo en pasta, aparte de mantener siempre la parte orgánica del producto, el sabor, la esencia del ajo, el beneficio que tiene es la funcionalidad. Como tú sabes, para tú trabajar con ajo tienes que pelarlo, majarlo y todo lo demás. Como que muy Lograr tedioso. que un producto tenga y mantenga la misma consistencia, el mismo sabor, el mismo olor, eh, como lo hemos hecho nosotros con, el, con la pasta de ajo Constanza, es precisamente lo que nos ha mantenido en liderazgo todos estos años. Tenemos también otro producto que es el bebé, el bebé de la casa. Que es la mayonesa Cuéntame de este producto Es el bebé, me imagino, porque es el último lanzado ¿O qué? Sí, sí, correctamente Mayonesa recientemente la hemos lanzado Y la ventaja, o más bien La gran oportunidad bueno, que no, tiene nuestro consumidor Con este producto Es que hemos logrado el balance perfecto Entre ese sabor que le gusta al dominicano ¿no? Y un color de mayonesa real, internacional Como lo hemos tenido con nuestra mayonesa Constance Hoy en día, por ejemplo, estuvimos haciendo Muchas degustaciones aquí, la aceptación es increíble. Así que próximamente ya todos los macorizanos van a tener este producto en sus, en sus casas, lo van a encontrar en los colmados, lo van a encontrar en sus mercados. La es. cartelera de productos de Constanza Agroindustrial no se limita a esos dos productos, sino que también vemos sazón líquido, también salsa china. Cuéntame sobre la variedad que tienen ustedes. Cuando tú hablas de Constanza, te viene a la mente de inmediato todo el tema vinagre. natural, vinagre. Te viene todo el tema de cosas nuestras, no, de productos de tierra. Eh, productos bastante saludables, todo lo demás. ¿no? Ah, pero esta no es china, esta es inglesa. Inglesa. Tenemos salsa china y tenemos salsa inglesa. Pero ¿no? hay salsa china. Inglesa. Cuando tú unes todo eso, lo que te dan son resultados de productos que podemos elaborar y que estamos elaborando con la calidad, la frescura, la funcionalidad, la facilidad que permiten estos productos y por eso la gama tanto de sazones como de salsa y vinagre. Que tenemos disponibles para nuestros consumidores. ¿Cuáles son las ofertas de feria que ustedes le dan al consumidor? Por ejemplo, esas personas que van caminando aquí, esas personas que están en casa y que vienen para acá y quieren pararse en su módulo, ¿cuáles son esas ofertas que pueden encontrar? Bueno, lo invitamos para que pruebe la mayonesa primero, ¿no? Eso Vamos, es gratis una sabes, gustación deliciosa. ¡Sí, gratis! Claro que sí. Bueno, pues ya tú sabes. Me hacen la felita y con mucho gusto ahí todos <ríe> los, los saboreamos, ¿no? Pero tenemos también en nuestro producto, ahí hasta un 30, un 40% de descuento en varios de nuestros productos. Wow. Hemos armado unos convitos ahí para que la gente se lleve todo el kit de cocina, ¿no? Para una buena cocina durante unos días en la casa. Así que pueden encontrarlo con precios muy atractivos, con descuentos bastante agresivos. Eh, pero sobre todo, probar la calidad, el sabor, la autenticidad de nuestros ricos productos Constanza. Disculpame, no, Oliver. Atención es. a más de casa. Resulta tan importante en estos tiempos donde la salud se ve afectada muchas veces por la comida chatarra. Encontrar un balance, como expresa, como expresa el señor Fran, un balance de calidad, economía y buen sabor a la hora de usted tener un producto es sumamente importante. El ajo es un producto utilizado prácticamente en casi toda la, la cocina, en casi toda la comida. Entonces es sumamente importante encontrar todos estos complementos. Es por eso que yo de manera personal quiero invitarle a que pase por el módulo de Constanza y usted pueda disfrutar... Usted mismo palpar la calidad, porque a veces uno habla, habla, habla, pero cuando usted verifica lo que nosotros estamos diciendo, entonces usted dice, no, esto es real, esto vale la pena eh, hacerlo. Aparte de todos estos productos que ustedes tienen, que ya próximamente me acabas de decir que estarán en colmados, supermercados... ¿Hasta cuándo va a durar esta oferta? ¿Hasta que termine la feria? No, nosotros, por ejemplo, eh, ya nuestro producto de ajo está en todos los colmados y supermercados de... En mi casa se cocina con ese ajo. Excelente. Vida bueno, pues, está, claro. está, está la muestra ¿no? de por qué somos y tan sobre, y todo y lo Y vienen sobres también y demás. Sí, claro. entonces, ah, así. pero tú ¿tú sabes? Eh, eso? Tenemos muchos formatos. <risa> Las diferentes presentaciones entonces, entonces de, de, de esto. En la mayoría de nuestros productos tenemos del el formato sachet, que es el formato de sí, sobre, sí. para la cocina del día a día. Así como también los formatos pequeños de 4.5, 8 onzas, 15 onzas. Incluso tenemos formatos de galón para, para cocinas industriales, para claro. restaurantes, para clientes con alto consumo de, de, de este tipo de productos. También tenemos porciones grandes de, de nuestros productos, tanto en la salsa, en el ajo, como en los vinagres también. ¿Alguien? Constanza, Constanza Agroindustrial, como su nombre lo indica, está en Constanza la, la, la planta la de fabricación, central. ahí la gente... Ahí es que está todo. Todos nuestros productos eh, se recogen y pasan por un proceso inicial en eh, nuestra ciudad, en Constanza. ¿no? Luego de ahí van a nuestras plantas que tenemos en Santo Domingo. Y así hacemos todo el proceso industrial que ya lo hemos elaborado con mucho cariño para el consumidor. A diferencia de otras nacionales y multinacionales que también tienen estos productos, ¿qué ustedes tienen de diferente a ellos como Constanza Agroindustrial? Lo primero es decirte algo muy pocos productos tienen el nombre auténtico de una región, de una ciudad nosotros lo tenemos, que es constante Entonces somos parte del dominicano, somos parte de la tierra somos parte nuestra, somos esencias ibaeñas y así nos sentimos, así lo expresamos adicional a eso entonces, la calidad de producto con balance perfecto que quizás otros competidores, otra gente han intentado lograr, nosotros lo hemos traído y eso es lo que estamos ofreciendo calidad, balance perfecto puramente dominicano y déjame decirte que eso es muy bueno que nosotros como dominicanos también podamos apoyar a lo nuestro creo que debemos optar por probar productos totalmente locales constanza que es el cibao cerca de nosotros que queremos mucho a su gente la mujer más buena del país ahí también entonces está bien apoyar ese tipo de productos y ese ajo yo en mi casa se cocina con ese ajo y no se ha vuelto a parar un ajo en mi casa no se ha vuelto. Deja, que, a un deja cabo. que tú pruebe la mayonesa, que con esa mayonesa. También... La voy a probar ahorita, nítido. Yo quiero invitarlos, gracias Fran por estos minutos de calidad, invitarlo a usted a que pruebe, mire la presentación, qué delicada, qué bonita, de cada uno de estos productos de Constanza Agroindustrial, donde usted podrá disfrutar a excelentes precios la mayonesa, la salsa china, la salsa inglesa, el sazón líquido, el vinagre, pero nuestro producto cumbre, nuestro nuestra insignia. El ajo, el ajo, ya no hay que pelar ajo. Aquí está gracias, la Diego. muestra, calidad, sabor, buenos precios y lo mejor para la salud. Gracias, Fran. A ustedes, muchas gracias. Así es, y de inmediato nosotros vamos a movernos con nuestro amigo Néstor Flow a ver qué nos tiene en todo este recorrido de la Feria Mayorista 2019.